Bienvenidos, en el tutorial que veremos el día de hoy aprenderemos cómo crear un cliente. Empecemos con el primer paso. Ingresamos a clientes más personas. Ingresamos el nombre, apellido, tipo de documento, cédula, cédula de extranjería, NUIP o tarjeta de identidad. El número del documento, fecha de expedición del documento, fecha de nacimiento, con esto nos recuerda los cumpleaños en el módulo de inicio. Ponemos el género, la ocupación, el email principal, dirección principal y ciudad. Ponemos el teléfono, el celular principal y la, y la cuenta bancaria. Desde perfil social podemos poner el link de la red social del cliente, Facebook o Instagram. En la página web podemos poner el link de la página web del cliente. En Observaciones, todas las anotaciones importantes que le queramos hacer al cliente Damos clic en guardar. En pólizas podemos ver todo el resumen de pólizas que el cliente tiene con la agencia. En contactos podemos crear todos los contactos que son las personas que van relacionadas con el cliente. Las creamos con el nombre, apellido, fecha de nacimiento, teléfono, celular, cargo email y observaciones. En bitácora de cobre podemos ver todas las observaciones de los pagos que van relacionados con el cliente. Y en estado de cuenta podemos tener disponibles el documento que tiene el resumen de pagos pendientes que tiene el cliente con la agencia. Así es como queda creado un cliente en Subseguros. Espero les haya servido la información. Recuerden visitarnos en nuestra página web y nuestras redes sociales de Facebook e Instagram.